Hola chicas, buenas tardes, noche, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hola chicas, estamos en Primar de Málaga y me he quedado boca abierta porque mirad lo que he visto. Voy a darle la vuelta. Mirad lo que he visto de Pascua, ya, pero además de decoración de Pascua, mirad conejita, candelabro hecho de de madera con huevecitos mira es que cuatro euros estos conejitos con las piernas colgando hay nomos también mira <ríe> vestidos de conejito mira os vengo a enseñar pues lo que me llegó el, el martes no el lunes a, a Málaga que son mis reyes tenía muchas ganas de tener una Fregona eléctrica y los reyes me han echado esta de la marca CECOTEC, que es la Rockstar, que es una fregona eléctrica que recoge sólido y, y líquido. Y entonces pues la voy a abrir con vosotros para, para ver cuál es. Esta es la Rockstar. Eh, 2.000, digo 230 vatios, pero es que tenía un número. Ah, sí, 29.600. Está aquí. Entonces voy a ponerla sobre la mesa y vamos a abrirla. Porque yo no le. le me la llegaron a Málaga. Y yo no he querido abrirla hasta que estuviese aquí. Porque después ya sabéis que estas cosas. Eh, yo no sé quién la embala. Pero madre mía, después una vez que la abre. Para meterla en la caja es un poquillo complicado. Entonces tengo aquí el cuté. Es que he cogido ese, pero ese se atranca mucho. Y vamos a abrirla. ¿Qué me decidió por Cecote? Esta marca, pues mirad, eh, vi un vídeo donde hacían una comparativa de esta marca y la y la de Tineco. ¿Tineco? ¿Tineco se llama? Bueno, siempre se me olvida el nombre, creo que es Tineco. esperar a ver, que lo tengo aquí porque además... La vi por YouTube, ¿eh? A un chaval. con Comparación de Cotet y Tineco. Bien, lo he dicho. Bien, bien. Y eh, un muchacho que hace una review que tiene las dos. La, esta es la 29.600. Y, y la otra de Tineco que yo no la he tenido, pero este chico decía que se parecían mucho, solamente que la marca Tineco tenías tú que comprar el gel, tenía que comprárselo a ellos eh, que era un vienen en, eh, se compra por Amazon vale 24 euros y creo que traen dos o tres botellitas y tienes que usar ese jabón porque si la máquina por cualquier cosa eh, no se te rompiera o algo, ellos no se hacen cargo de la garantía, si si ven que tú no has estado utilizando ese eh, ese producto, y por otro lado, también me decidí por esta porque eh, tiene dos depósitos: uno para el agua limpia y otro para el agua sucia. Y otra de las cosas que me decidió que me hizo decidirme por esta, pues fue es que se me ha salido ahora el cute de a que me corto porque ya. Otra cosa que me decidió, que, que me hizo decidirme por esta es que tiene dos depósitos. Uno para el, para el agua limpia y otro conforme... No lo puedo poner porque no veo. Y otro para el agua sucia. El otro nada más que trae un depósito. Eso creo que ya lo he dicho. Otra cosa. Son tres cosas las que me hicieron decidirme por este modelo y por esta, y por esta fregadora eléctrica. Uno fue lo que os he dicho del... Qué le estoy enseñando esto, eh. Uno fue lo que os he dicho que es el gel, otro lo del depósito de agua y un tercero que tú, por ejemplo, estás frenando una zona muy sucia pues tiene un botón que tú dosifica el agua que quieres que salga el otro no, el otro siempre tiene el mismo agua ¿Veis? Mirad, yo lo estoy abriendo ahora con vosotros Mirad, tiene el envoltorio y todo, me encanta Es azul y gris, ¿Veis? Aquí parado y encendido y aquí tiene otro botón que es donde tú le dices apretando más hace que salga más agua con jabón, ¿vale? Mm, si está el suelo un poquito más sucio o la suciedad está más pegada, no sé, o depende si en vez de leche pues se os ha caído algo que... Por ejemplo, el vino dulce o algo dulce que siempre el azúcar se queda como más pegado al suelo. Y entonces esta eh, tiene esa función. Este es el cargador. Se carga igual que todas. ¿Veis? Este es el cargador. ¿Veis? Con dos agujeritos. Y yo supongo que por algún lado... Que no sé dónde es. Que no será aquí. Será en, otro, en otra pieza. Se mete. Oh, se mete esto. Y, y funcionaría. Vamos a quitar que esto viene. Viene que parece un, un puzzle, un rompecabezas. me fue a la hora de meterlo, pues oh, eh, no es tan fácil. Más, os enseño. Tiene. Ah, también lo bueno que tiene Es que tiene un cabezal De autolimpieza Se limpia solo el, el cepillo ¿Veis? Esta es su base Para ponerla aquí uh -huh. Esta es su base el, Me han dicho que el peso es más o menos Bueno, me han dicho He visto que el peso Más o menos es el mismo que el otro Y esto sería lo que es Supongo el cuerpo de la El cuerpo de la aspiradora bueno voy a ver si le puede quitar que viene a presión no, ya lo digo bueno. bien no quiero que se me caiga ni se me rompa nada yo vengo a quitar el plástico a ver te voy a quitar la caja tiene más corta eh ahora lo saco ¿Vais? Este es el cuerpo de la aspiradora De la fregona, perdón Aunque también aspira seco Lleva aquí dos depósitos un, son, Uno es de 400 mililitros Y otro de 350 mililitros eh, Se entiende que... A ver, voy a bajarlo un poquito para... Bueno, no, vamos a esperar a ver, Voy a enseñaros que el mango va puesto aquí encima lleva como un clic así lleva como un clic ve el mango va ahí puesto encima ya estaría puesta el el, el tirador aquí lleva el cepillo Lleva un único cepillo Tiene 230 vatios No pesa mucho, pues a mí me pesa ¿Veis? Aquí se ve El cepillo Que tiene autolimpieza Que se pone en la base Para autolimpieza A ver si no la tiro ver, No estoy yo mucha Aquí. Supongo que se mete así Se pone a cargar no estoy muy segura yo. Tiene que ser así. Sí. A ver. Aquí se pondría a cargar. ¿Y esto cómo se carga? Bueno, no lo sé. Ya digo que es de, de cotec, perdón. Y sabéis que le estoy buscando el agujerillo para cargar. ¿Dónde se enchufa esto. En la, en la aspiradora para cargar pero como tiene más piezas pues supongo yo que, que ahora se verá a ver esto dicen que sale muy fácil que solamente hay que tirar y sale es que lleva por detrás como un precinto esa es no que no para de ladrar aquí se levanta vale y hay como como una resistencia unos pinchitos ¿ves? me parece muy moderna lleva ruedas también por detrás voy a ponerla en el suelo queda totalmente derecha a mí me ha gustado mucho más esta que la otra voy a sacar las dos piezas más que traje. Este esta pesa un traje Nut no, no está aquí, me la he traído Una separadita Porque ha sido necesario Mira, esta creo que es la batería Sí, esta es la batería Conga Ecotec, miradla Esta es la batería ¡No! Sería... cállate ¿Por qué no te callas? Y esto sería, pues aquí es donde se enchufa ¿Mm? Esto iría puesto Ya sé cómo va Esto es que la quiero enchufar Para probarla cuando esté cargada. Porque la estoy abriendo ahora con vosotros. Porque yo no sé dónde la voy a poner a cargar. Que en la cocina no me gusta. No sé. En el cuarto de baño. Solamente te... En el cuarto de baño es que solamente tengo un enchufe. Ahí está le voy a dar yo un palo. Que... ¡No! ¿Por qué no te callas? Es que ya no... Es que ya no está acostumbrada a que, a que haya mucha gente el pasillo donde ella vive y aquí viene una empresa que viene a recogernos la basura y claro lleva un carro y el carro hace un montón de ruido y ella se quiere tragar la puerta esto va aquí metido así, positivo, negativo ahí ¿veis? positivo negativo, no sé si está viendo bien o cómo lo estaré haciendo ¿veis? esto, esto es lo que va metido, es lo que he dicho antes A ver, es lo que he dicho antes Tiene que ir cómodo, no se va a ver Pero le voy a quitar el dicho este que, A ver si, sí. a ver ¡No, calla! ¡No, calla! En el mango Aquí lleva un departamento Y en el departamento lleva esto metido De tal manera que coincidan Este y este Que es, supongo yo Que es como una especie de enchufe ¿Veis? Con dos pinchitos que no sé si se va a enfocar, que tiene ahí dentro y para que funcione esto es lo que le da vida a la batería de todas maneras también es verdad que tiene una autonomía de unos 30-40 minutos vale, esto va así metido y ya estaría este estaría ya, esto lleva aquí un precinto que habrá que quitarle para probarla también Une los dos depósitos de agua para que no se salgan aquí, aquí y aquí. ¿Veis? Mirad. Un depósito de agua. Mopa, friega y aspira. Este. Limpieza de profesionales del suelo sin cable. Este es uno y este sería el otro que está el de agua limpia. Porque aquí no hay ninguna clase de filtro Mientras que aquí sí que lleva un filtro ¿Veis? Y además lo pone aquí el filtro Mirad cómo es ¿Vale? El filtro es así Que va aquí Lleva aquí voy a bajaros para abajo esta especie de de tubo veis que engancharía ahí veis y esto pues se pone aquí y este otro que lleva como un taponcito de de goma que se desenrosca que bueno también tiene ahí un pequeño filtro ¿eh? veis de supongo yo para, para que el agua salga todavía más limpia se mete a rosca este va ahí metido y este cierra ahí veis, esto iría así y esto es una fregona eléctrica para cargar ¿cómo se hace? pues esto ya está enchufado ahí y esto debería enchufarse a algún lado que yo no sé, ah vale vale esto va metido aquí no, a ver yo creo que esto esto va así aquí metido supongo yo pero así no, irá así porque todo esto para que van. y esto tiene que ir metido que lleva aquí dos pinchitos en algún otro lado pero no sé en dónde todavía a ver si es que... Lo estoy metiendo al revés no, está bien Aquí estoy metiendo al derecho no sé Ah, vale, vale, vale, vale. Ya está. Tienen los dos agujeros que entran aquí. Esto. Uh -huh. Esto entraría. Creo yo que aquí. Sí. Ahí, ¿vale? Esto se enchufa Y. A ver. Y esto. Aquí lleva. ¿Veis? Los dos. Los dos cablecillos, eso. Que tienen que entrar ahí. Lo que pasa que me parece una postura un poco rara. Y no me hace mucha gracia la postura que tiene. Ver, este, mire, ahora. Ya está. Y ya estaría. Voy a quitaros de aquí. Para enseñarosla bien. No sé cómo habrá salido el vídeo. Mira, ¿Ven? Y ya estaría para enchufar el cable. Y que se cargara. Esta no lleva ninguna pantalla LED, que nos dice la batería que le queda, ni ninguna luz por, ninguna luz por aquí delante, nada. Pero, por eso mismo, mientras la otra a lo mejor tarda... 30 minutos eh, de autonomía tiene, esta tiene pues 10 minutillos más, tampoco es que sea mucho pero bueno, algo es algo, entonces voy a ponerla a cargar y cuando esté cargada pues llenaremos el depósito de agua ahora no, porque la electricidad y el agua a mí me da un poco de, de yuyu y cuando esté lista os la enseño, la tengo puesta en la mesa de scrap ahora mismo para enseñarosla. bueno pues en cuanto esté cargada hacemos una prueba esto que es arañazo, a ah, no, que así, bueno ¡Venga! Hola chicas, Mira, he llenado el recipiente de agua que trae, pone que trae 350 mililitros Entonces lo he llenado de agua y le he echado un poquito de detergente para el suelo, ¿vale? Entonces esto, como ya está cargado de anoche, lo voy a meter con un clic en la parte donde va el agua Que va aquí Ya está puesto Ahora, en teoría, ya podemos comenzar a limpiar Esto sería el encendido pues ya, ¿eh? De momento no está echando agua. Para echar agua. Ahora sí. Esto aquí va. ¿eh? No sé si se está viendo bien. Esto yo creo que va a potencia entera y a media potencia. A ver, vamos a darle que tiene alguna dificultad para entrar debajo de los muebles, debajo de los aparadores. No ¿lo entra, papá ah. Bueno, pues creo que va funcionando bien, pero debajo de los muebles, a ver, debajo de los muebles no entra, vale muy bien. ¿Por qué? Porque tiene aquí esto. A ver, Ay. lleva aquí esto. ¿Veis? esta parte de aquí que esto enseguida choca y tiene que ser un mueble muy muy alto para que entre y frega pues de momento uf, tampoco es que sea una gran cosa. Porque no te callas. Que, es que, que, no que los cumplas la poner sudado, aquí en su sitio no, la boca. ¿Vale? no sé no Ay, muy bueno recoger, recoge pero y moja también huele muy bien porque le he echado un fregasuelo que, que huele muy muy bien huele a limón a cítrico y voy a salir Hasta. hay que apagarla si la ponen vertical no se para sola ¿eh? hay que apagarla pues mirad ya la tengo hace un mes y algo. Entonces ya le he cogido el tranquillo. Y a mí, yo estoy, la verdad es que estoy encantada con ella. Este es el depósito del de agua limpia. ¿Veis? No puede llevar ni lejía. Nada que lleve lejía ni nada que haga demasiada espuma. Es decir, sin espuma. Y se mete aquí con un clic. ¿Veis? Y este, que sería el depósito del agua sucia... ¿Veis? Que tiene ahí un poquito, que igual se mete aquí con un clic. Eh, este botón que está debajo del mango es, eh, si lo apretamos varias veces, la mopa se llena más de agua y entonces pues fregaría todavía con más intensidad. Botón de encendido, normal, y botón de cuando está encendido, lo encendemos, tiene una aspiración normal. Y si le damos aquí, aumenta el poder de aspiración. Pero la batería no dura los 40 minutos, sino pues a lo mejor 25 o 20 minutos. Esta se queda de pie. Pisamos aquí. Y así, veis, que va para un lado o para otro. Según quiera. Y acaba de caerse. Esto que no lo me he metido bien. Voy a meterlo bien. Ahora. Clip. Eh, aquí está la batería que es por donde se carga, ¿ves? Está aquí, esta es la batería, bueno por donde se carga no, porque en realidad esto es la batería que se carga pero se pone en la base y aquí lleva unos conectores que van metidos en la base de la aspiradora que a su vez va enchufada la corriente eléctrica, la toma la enchufa la toma de corriente y por ahí se carga. ¿Cuánto tarda en cargarse? Pues una vez que está totalmente, totalmente descargada, pues tarda pues una tarde en cargarse. ¿eh? Cuando está totalmente descargada. Aquí lleva lo que es el cepillo de la fregona. Y esto que lleva es un protector. Que veis que lo acabo de usar y está un poquito sucio, yo cada vez que lo, que lo uso lo friego, y esto va metido aquí, veis que lleva ahí unos pivotitos de, de plástico y ya estaría, y ya pues listo para fregar, porque aspira así, pero también friega por eso yo no quería y la nana le tiene, la nube le tiene ganas, se la quiere comer entonces, sería tan fácil como ¿Sí? Mirad, antes de nada os voy a enseñar que por aquí hay mucha suciedad. Entonces, sobre todo de lo que se va pegando en la zapatilla que, que se desprende. Bueno, aparte de todo tengo dos, dos perrillos, pero de lo que se desprende de la zapatilla, que es el polvo de la casa y tal, pues vamos a darle con mis chiquillas negras. A, voy a ajustar la velocidad de más intensidad. Veis cómo cambia el ruido. Y si le doy aquí abajo mojaría más la mopa. Entonces le doy dos o tres veces. Veis. Y el suelo queda más mojado. Eh, mira, tengo aquí un poquito de leche. Que la puedo echar en el suelo ¿Ves? Y ahora pues pasaríamos la la recoge perfectamente ¿veis? Tengo que decir que yo lo único malo que le veo a la fregona eléctrica es que, a ver esto, donde van los dos depósitos, es muy gordo. Y de aquí a aquí, el palo es muy chico. Entonces, cuando yo quiero meterlo por debajo de algún mueble, vamos a veces, sin encender, este mueble tiene, ¿eh? tiene un palmo. Pues, ¿veis? Mira, me choca ahí. Y si lo levanto, lo levanto del suelo. ¿Lo ves que se levanta del suelo? Y no aspiraría. Entonces lo que lo, lo que lo veo es que tú tienes que retirar los muebles. Te voy a dar, ¿eh? No, ¿No es que daba por dado la, por la de esta. ¿Ves? Y entonces yo tengo el mármol. Es verdad que lo tengo muy estropeado. Porque mmm, Nana ya es muy mayor. Y se orina. Y tengo que estar continuamente con la lejía. Y dándole al mármol. Y claro, lo tengo muy manchado. Y por supuesto, yo no lo quito los pipí con esto. Primero tengo que fregar. Y ya después, una vez que hago toda la casa Pues sí que lo... A mí me gusta mucho Pues sí que la, la uso bastante, la verdad Y me gusta mucho, sobre todo, ya os digo Para las mijitillas de, del suelo Porque es que... Mirad Mirad Eh, mirad Esto Es lo que se queda en la... En las de estas. A ver, que le voy a, ver. a ver. Así que lo limpia. Y a mí eso es tener un que tremendo, no la verdad es que no me da mucho Pero no sé por qué. En mi caso sale mucho he esa clase de... de que yo friego ¿eh? y limpio el color. Mira, y aquí igual, ¿ves? Que yo lo quiero meter y llega el momento en que si lo agacho más, se levanta el agua que es la aspiradora Y si lo dejo para arriba no entra lo suficiente para llegar al entonces me vale para limpiar sí me vale para limpiar pues lo que ve la suegra como pues, te dije porque debajo de los muebles no entra mirad hasta ahí, ven ¡no! y ya no entra más ¿Ven? las mijitas sí que las recoge pero debajo de los muebles tengo que estar retirando los muebles para poder pasar la, la fregona. Pero vamos, en general la verdad es que a mí me gusta. Pues nada más. Eh, igual que recoge leche, pues recogería un huevo o recogería eh, húmedo y seco. Mm, yo estoy muy contenta con ella, la verdad. Y no vale para los sillones ni para tapicería, no vale porque no lleva el cepillo adecuado. Para eso habría que comprar una en seco, seco. Que aspirara. Que no la tengo. Que tengo una, pero es muy antigua. Electrolux. Y nada más. Que espero que, que os guste. Yo la verdad es que estoy contenta con ella. Pero para debajo de los muebles. No. Para debajo de los muebles. No me vale. Si es que. Si es que pretendéis que se meta por debajo de los muebles. Por eso. Porque tiene el cuello muy corto. Y esto es un mazacote muy grande Para limpiar, súper fácil Este es el agua limpia Este es el agua sucia ¿Veis? Mira Ahora Este es el filtro Que está limpito porque no he, no he hecho nada Y este Mira Es todo lo que ha recogido Esto iría al, al retrete ¿Veis? Y después, pues, lo, lo enjuagáis debajo del debajo del, del grifo, del fregadero, una vez que ya esté limpio. La escoba. Ahora, a ver. La escoba y mopa. Quitamos de la pestaña esta de aquí. Así, para acá. Y esto tan sencillo. ¿Veis? Esta pieza, esta pieza, bien digo, se saca. Que se, mmm, se le habrá quedado aquí algún pelo. Esto también. Que se le enrollan por aquí los pelos y hay que, que quitárselo. Esto. Ah, sí. ¿Veis? tiene aquí pelito. Pues se le saca, se limpia. Esto yo lo limpio con jabón. y lo pongo a secar. Luego nada. Ah, también limpio esto. mire mira ¿Veis? Esta es la aspiradora. Ahí, Ahí meto yo una galleta. Y, y lo limpio también Esto para que vuelva a funcionar Se mete así Y así Y esto es una pieza de plástico Esto también, ves que ahí también se acumula Porquería, mira Sobre todo pelo Y esto igual, lo meto debajo de Con agua calentita, debajo del grifo <ríe> Y lo Y lo frío Y ya está lista Para volverse a A usar otra vez ¿eh? nada chicas chicos eh, hasta la próxima cuidaros chao